Primera de Crónicas, capítulo 21 Satanás interfirió para causar problemas a Israel. Entonces provocó a David para que hiciera un censo de Israel. David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército, vayan a contar a los israelitas desde Berseba hasta Dan. Luego, infórmenme para que tenga un número total. Pero Joab respondió, que el Señor multiplique su pueblo cien veces, su majestad. ¿No son todos sus súbditos? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué culparás a Israel? Pero el rey se mostró inflexible. Así que Joab se marchó y recorrió todo Israel. Finalmente regresó a Jerusalén y le dio a David el número de personas censadas. En Israel había un millón cien mil hombres combatientes que podían manejar una espada, y cuatrocientos mil en Judá. Sin embargo, Joab no incluyó a Leví y Benjamín en el total del censo, porque no estaba de acuerdo con lo que el rey había ordenado. El Señor consideró que el censo era algo malo y castigó a Israel por ello. Entonces David le dijo a Dios, He cometido un terrible pecado al hacer esto. Por favor, quita la culpa de tu siervo, porque he sido muy estúpido. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David, «Ve y dile a David que esto es lo que dice el Señor. Te doy tres opciones, elige una de ellas, y eso es lo que te haré». Gad fue y le dijo a David, «Esto es lo que dice el Señor». Elige o oh, tres años de hambre o oh, tres meses de devastación, huyendo de las espadas de tus enemigos, o oh, tres días de la espada del Señor. Es decir, tres días de plaga en la tierra, con un ángel del Señor causando la destrucción en todo Israel. Ahora tienes que decidir cómo debo responder al que me ha enviado. David respondió a gat esta es una situación terrible para mí. Por favor, deja que el Señor decida mi castigo, porque es muy misericordioso. No permitas que la gente me castigue. Entonces el Señor lanzó una plaga sobre Israel, y murieron setenta mil israelitas. Dios también envió un ángel para destruir Jerusalén. Pero justo cuando el ángel estaba a punto de destruirla, el Señor lo vio y renunció a causar tal desastre. Le dijo al ángel destructor, «Es suficiente, ya puedes parar». Justo en ese momento el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Cuando David levantó la vista y vio al ángel del Señor de pie entre la tierra y el cielo, con su espada desenvainada extendida sobre Jerusalén, David y los ancianos, vestidos de saco, cayeron sobre sus rostros. David le dijo a Dios, «¿No fui yo quien ordenó el censo del pueblo? Yo soy el que ha pecado y actuado con maldad, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Señor, Dios mío, por favor, castígame a mí y a mi familia» pero no castigues a tu pueblo con esta plaga. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que le dijera a David que fuera a construir un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. Así que David fue e hizo lo que Gad le había dicho en nombre del Señor. Ornán estaba ocupado trillando trigo. Se volvió y vio al ángel. Y sus cuatro hijos que estaban con él fueron a esconderse. Cuando llegó David, Ornán se asomó y vio a David. Abandonó la era y se inclinó ante David con el rostro en tierra. David le dijo a Ornán, «Por favor, déjame la era, la compraré por su precio completo. Así podré construir aquí un altar al Señor para que cese la plaga del pueblo». «Tómala, y tu majestad podrá hacer lo que quiera con ella». Le dijo Hernán a David. «Puedes tener los bueyes para los holocaustos, las tablas de trillar para la leña y el trigo para la ofrenda de grano. Te lo daré todo». «No», insistió. «Pagaré el precio completo», respondió el rey David. «No tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni presentaré holocaustos que no me costaron nada». Así que David pagó a Ornán 600 ciclos de oro por el lugar. David construyó allí un altar al Señor y presentó holocaustos y ofrendas de amistad. Invocó al Señor en oración, y el Señor le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor le dijo al ángel que volviera a enfundar su espada. Cuando David vio que el Señor le había respondido en la era de Ornán, el Jebuseo, ofreció allí sacrificios. En aquel tiempo, la tienda del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. Pero David no quiso ir allí a pedir la voluntad de Dios, porque tenía miedo de la espada del ángel del Señor.